Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a mostrarle algo de bidones ahora que comienzan las vacaciones, por ahí que se va mucho a la costa hacer médanos, hacer viajes largos está no, bueno siempre tener repuesto porque en muchos lugares de combustible no es muy bueno tener una recarga de combustible dentro del vehículo y tenemos diferentes bidones bidones con surtidor, como por ejemplo estos en diferentes capacidades tenemos de 20 litros, 5 litros, 10 litros esto por ejemplo está bueno, son prácticos, que vienen con una manguera como para poder verter el combustible, son súper cómodos, no, no manchamos, no volcamos, eh... y después tenemos los bidones nacionales eh, tradicionales, que son de manera rectangular, están buenos y en distintas capacidades, vienen 10 litros, 20 litros, 30 litros, que también son súper prácticos y es de lo más seguro para transportar combustible. Así que bueno, cualquier cosita que necesitan, nos consultan, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Eh, así que esperamos sus consultas.